Y ya le queremos ver Lo patea sube otra vez va el tono con lo que suena Todo el rescate Vamos entonando la si la me lo yo lo puedo meter Pa' que le meto, se que esto el gueto la paga para la cara de jeto Si ya venimos de abajo ya tengo el respeto completo Te voy a pegar, lo prometo, yo lo voy a ver Cuidado por donde se meten rey pa' cargar los fuletes porque el agua romper Y miñeri me da la suerte quile porque tu yukinete empiecen a correr porque me fui muy cueste Lo estoy contando los billetes Mientras más de tuer Cuidado por donde se mete Rey pa' cargar los me Mientras llamas de tuer Tuer, tuer, tuer La casa está haciendo tuer, tuer, tuer Tuer, tuer, tuer, tuer bailando tuer, tuer, tuer Tuer, tuer, tuer, tuer de seguridad. Como el goteo Teo Calderón donde los tiburón Mami, frenes Ya que para caer el colchón tras la puerta moviendo se Y le escuchen al patrón Y ya lo queremos ver, ver, ver Lo de otra vez, ver, ver, ver, ver, la de eh Y ya lo queremos ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver,